Lecciones de un curso de milagros con enseñanzas profundas de David Hofmeister. Continuamos hoy con la lección número 3. No entiendo nada de lo que veo en esta habitación, en esta calle, desde esta ventana, en este lugar. Aplica esta idea de la misma manera que las anteriores, sin hacer distinciones de ninguna clase. Cualquier cosa que veas se convierte en el objeto adecuado para la aplicación de la idea. Asegúrate de no cuestionar si es adecuado o no aplicarle la idea a algo. En estos ejercicios no se trata de juzgar. Cualquier cosa es adecuada si la ves. Tal vez algunas de las cosas que veas tengan una carga emocional para ti. Trata de dejar a un lado esos sentimientos y simplemente aplícales la idea tal como se la aplicarías a cualquier otra cosa. El objetivo de los ejercicios es ayudarte a despejar la mente de todas las asociaciones del pasado para que puedas ver las cosas exactamente tal como se presentan ante ti ahora y también para que te des cuenta de lo poco que realmente entiendes acerca de ellas. Es esencial, por lo tanto, que tu mente se mantenga perfectamente receptiva y libre de juicios al seleccionar las cosas a las cuales vas a aplicar la idea del día. A tal efecto, una cosa es como cualquier otra, igualmente adecuada y, por lo tanto, igualmente útil. No entiendo nada de lo que veo. Dice David, Este es el gran desocupar de la mente que se necesita para que ocurra la sanación. Tal como practicamos ayer, todo el significado de todas las imágenes, de todas las apariencias, lo da exclusivamente el ego, el cual generó un mundo de contrarios, un mundo de multiplicidad, un mundo con muchas imágenes, cada una de las cuales parece tener existencia en y por sí misma, como un objeto separado. La mente necesita sanar y saber lo que significa el amor. La mente necesita conocerse a sí misma como amor, como la creación del amor divino. Y para sanar, tengo que comenzar a abrirme a la idea de que no entiendo nada de lo que percibo. No puedo estar abierto a una nueva percepción de todo lo que percibo al no ser que yo esté dispuesto a dejar ir todas las asociaciones del pasado. El ejercicio está diseñado para ayudar a despejar la mente de todas las asociaciones del pasado, que son los componentes básicos de este mundo ilusorio, y por eso, es tan importante incluirlo todo cuando echas una mirada al mundo a tu alrededor abriéndote de par en par soltando toda comprensión que no era en absoluto verdadera comprensión sino solo asociaciones del pasado que de hecho eran obstáculos a la visión de cristo el ego podría decir que esta lección parece estar apuntando a la credulidad como si por dejar ir verdaderamente todo lo que pareces comprender de este mundo de tiempo y espacio como si por soltar esta percepción lineal te fueras a volver crédulo y por tanto vulnerable. En realidad lo que lleva a la mente de vuelta a su verdadero estado de paz, invulnerabilidad, fortaleza y certeza es soltar, dejar ir esos significados falsos. Esto es valiosísimo porque todas esas asociaciones falsas del pasado nunca han traído una sensación de paz, ni fortaleza, ni estabilidad. Si no os volvéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. El énfasis de esta enseñanza de Jesús en la Biblia está en que los niños pequeños, los bebés, son completamente dependientes de sus padres para vivir. Igualmente la mente dormida tiene que aprender a depender completamente del Espíritu Santo de las instrucciones del Espíritu Santo, de la presencia del Espíritu Santo, para conocer su vida, para despertar a la vida eterna. De manera que la lección de hoy no es una lección pequeña. Esta lección es muy importante para despejar los desechos de lo que la mente dormida cree que ya sabe, aunque en verdad no tiene ni idea. Para tener un día verdaderamente fluido, feliz y alegre, piensa desde este no tener ni idea y déjate cuidar amorosamente por el Espíritu Santo, y siente el resultado, una vida de escuchar y de amar sin preocupaciones. Conforme vas por el día, recuerda la lección de hoy. No entiendo nada de lo que veo.